Eh, yo soy Guillermo eh, de México, estudiante de doctorado aquí en la Pompeu. Eh, Avanza arriba a Barcelona, eh, vas a descargar una aplicación, Duolingo. Y a Maquesta, eh, yo vas a aprender una, una mica de catalán. Eh, a ver, yo creo que si tú hablas, Toti, que si una amiqueta, una eh, la gente valorará. Cuando eh, tú hablas, al carrer, la gente sonríe. Eh, si tú dices no es o buen día. Y el mío de Sidje es. Eh, aprender a eh, yo para tener una una mejor integración a esta a esta sociedad, habló con un con VISC.